Félix, ¿qué clase de detergente usas? No lo digo de una manera extraña, no es como si vaya a ir al supermercado, caminar al pasillo del detergente y oler la esencia del detergente que usas y pensar en ti. Ni nada por el estilo.